poder saludarlo de nueva cuenta gracias por continuar con nosotros en este espacio para que esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para este inicio de semana, la temperatura máxima alcanzando 29 grados centígrados nuevamente como le comentaba el pronóstico de precipitación se encuentra activo, nuevamente se presentarán lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana la humedad relativa en 64% ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marca los 25 grados centígrados, el pronóstico de lluvia vigente, esto en un 30%, cielo nublado y la humedad relativa en un 81%. Le comento a los municipios del área metropolitana en García, Santa Catarina, en San Pedro, las máximas alcanzando 28 grados centígrados, también con pronóstico de precipitación, la mínima se mantiene en 21 grados para el municipio de Santiago, máxima de 30, mínima de 22 grados centígrados en Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, también para el municipio de Juan las temperaturas máximas acercándose a los 30 grados centígrados como mínima 22 en Cadereita en pesquería, tormentas dispersas, máxima de 30 con mínima de 21 a 22 grados centígrados. A continuación le comento el índice de radiación solar en este momento se encuentra en nivel 8 esto quiere decir que muy alto aunque ya baja un poquito más eh, la radiación solar, la temperatura nuevamente va a continuar muy calurosa en el transcurso de esta tarde, así que es muy conveniente mantenernos muy bien hidratados y también si usted se va a exponer al sol solamente póngase algún bloqueador solar para el día de mañana martes amaneciendo con temperatura de 20-21 grados centígrados por la tarde la máxima alcanzando 32 grados Celsius va a continuar el calorcito la probabilidad de precipitación en un 25% cielo medio nublado así va a continuar para el día miércoles máxima 33 mínima de 22 grados centígrados para el día jueves se intensifica la probabilidad de precipitación esto un 35%, la temperatura máxima de 30 con mínima de 21 grados centígrados. Y para el día viernes arrancamos el fin de semana y hasta el momento nuevamente estará predominando cielo medio nublado con pronóstico de lluvia. Esto en un 30%. La temperatura por la tarde, 32%, ambiente bochornoso, mínima de 20 grados centígrados. Y para el día sábado, 34 con 20, la probabilidad de lluvia en un 5% y un cielo con muy escasa nubosidad. En información nacional le comento que las temperaturas para Tijuana van van a continuar algo frescas en el transcurso de esta noche 13 a 14 grados centígrados por la tarde la máxima hacienda, alcanzando los 20 grados en Chihuahua pronóstico de precipitaciones a extremar precauciones con máxima de 31 mínima de 18 grados centígrados en Mazatlán en Guadalajara en Acapulco cielo medio nublado máximas 27 a 32 con mínimas de 19 a 25 grados centígrados también para el municipio de Celaya el pronóstico de lluvia se encuentra activo el ambiente por la tarde Caluroso, bochornoso, por la noche fresco, 15 grados centígrados. También para Reynosa, con 31,22 grados. En Torreón, 35,20. Un cielo soleado. Ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana estará predominando un cielo medio nublado. Se desplaza un canal de baja presión y esto mismo está generando probabilidad de precipitaciones para Tuxtla Gutiérrez con máxima de 31, mínima de 21 grados centígrados. Y también para el territorio tejano, para El Paso y para Macal, en las temperaturas máximas superando los 30 grados con mínima de 17 a 25 grados centígrados. Y ya por último le comento que para este lunes la salida del sol a las 6 horas con 52 minutos y la puesta a las 20 con 24 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente lunes.